La mala hierba familia. Sí. Cuando entenderás, cuando sentirás, porque aquí adentro está el poder. Confusión, loco música para que pueda suceder. Cuando entenderás, cuando sentirás, porque aquí adentro está el poder. Reiniciando, mente corazón, saca lo que nos duele, rescatar lo mejor, ja. seguir adelante, perseverante, compositor, cantante, por amor al arte constante, motivación, paciencia, mensaje, guía. Yeah. Fuerza, armonía, vive la vida, simple, sencilla, empezar de cero, que nada te dé miedo, ja. Si caes, te levanta no caíste, tomaste impulso, que nada te deprima, loco yo, ja. He tenido cerca la muerte y mala lengua de frente Confianza No se da ataca de repente Malo golpe suerte, compañero, mejor vente No te dejes llevar por la corriente Estar atento, estar latente Llegan guones que te hace la mente y lamento perderlos de repente Y siempre estar de frente, tirar para arriba Agradecer a los míos por los consejos Un saludo para los que están lejos Haciendo de la suya antes de ponerse viejo Agradecido por lo que tengo, compañero, porque nada eterno no, nada eterno. Se aprende de lo bueno y de lo malo. Enseña lo que en vida te ha tocado, lo que has cerrado, lo que hubieras cambiado. Pasado es pasado, lo que hiciste quedó varado. De todo modo, somos lo que soñamos y si caemos por volar muy alto. Siempre de pie después del mejor porrazo No solo de Witch habla en el valle acaso Rompemos con los malos tratos De la vida y su juego ingrato De llevarnos cuando menos lo esperamos Pero siempre preparado para hacer decir lo que pensamos Para mí es sagrado Aunque en un momento siento que me haya fallado con lo que yo de mí hubiera esperado Pero aquí estamos Separando lo bueno de lo malo Para ser mejores personas En un presente, futuro y pasado Entre amigos y hermanos Conocidos y cercanos Bienvenido al juego, lo primero es mantener la fe en lo que hay debajo de mi sombrero Caballero, no pierda el tiempo de consejero Aquí y en la quebralaje cada quien juega su juego Vamos piano a piano, a lo mero mero Iluminame, mi sendero Quiero que hoy me acompañen esos ojitos sinceros Eso que no fallan y nunca le ponen pero Mientras pasan años más me siento como nuevo Puedo descifrar constelaciones con un dedo Porque en la noche nace la magia esa energía en melodías que contagia. cuando entenderás cuando sentirás porque aquí adentro está el poder tú fusiona loco música para que pueda suceder cuando entenderás cuando sentirás porque aquí adentro está el poder tú fusiona loco música para que pueda suceder